Hola, me llamo Ana Topoleano, soy la hermana de Nietzsche Topoleano, que está detenido por uh, ataque a la paz pública. Uh, él uh, fue agarrado de la policía, se lo robaron su equipo uh, fotográfico, donde tenía todas las fotos. Entendí que estaba haciendo fotos de la policía, buscando y deteniendo vi uh, violento a alguien en la calle, y cuando lo vieron haciendo fotos, lo atacaron a él. Lo pegaron, lo trajeron a la policía número 50, sección, el búnker, se le dice. Um, ah, después lo trajeron aquí finalmente. Ah, dio una declaración sin traductor autorizado, él no sabe español ni como, como hablo yo, peor habla español. Uh, hoy, uh, ayer hizo su segunda declaración, hoy uh, venimos con testigos y con pruebas como él es uh, fotógrafo colaborador para diversas publicaciones como Vice Rumania y Vice México. Aquí está la directora de producción de Vice en México, que nos apoya. Uh, también dos amigos suyos que van a ser testigos y van a decir con qué se cuál es su ocupación y, y por qué se fue él afuera, tenemos uh, a, la, a la protesta. ¿no? Uh, no tiene ninguna prueba contra él, no aparece ninguna foto, ningún video, nada. O sea, es detenido sin ninguna prueba. Todos los ministerios nos apoyan, todo el mundo está enterrado. Tenemos en prensa internacional, de Francia, de USA, el New York Times, entendí que hoy tenía que aparecer un artículo. Toda la prensa nos apoya y sabe de su situación, menos la ley mexicana, que, que no se respecta. Hasta el ¿Es su mamá? Sí, es mi mamá, ella se llama Rosa María Vargas Rodríguez. Ella tiene 52 años, es una persona que pues, es tranquila, nunca ha estado en estas manifestaciones, no es violenta, es muy tranquila, es ama de casa. Aparte, pues tiene su negocito de, de pues ahora sí que, de garnachas, de comida por mi casa, es tranquila. ese día solamente fue a comprar ahí a la zona de Pino Suárez. Pues, mi mamá me comenta cuando pasa a verla, que ella solamente pues, estaba ahí, vio cómo estaban subiendo. A un chico, como lo estaban golpeando, y lo único que o sea, les dijo, estando ahí, oye, ya no le pegues, no seas inhumano, eso no es de Dios, ya no lo estés golpeando, le dijo uno de los granaderos, al cual le dice, ah sí, usted también, vamos pues vámonos para arriba. Entonces la agarraron y pues, la subieron de ahí en la agencia 50. Supuestamente ella solamente tenía el delito de resistencia a las autoridades, resistencia a particulares. Y el otro delito era ultraje a la autoridad. No tenían los fuertes. Me comentaron que por esos delitos salía, que no tenía ningún problema. Ya cuando la trasladan a Santa Marta le imputan el otro de todos los demás ataques a la paz pública entonces es el momento que ella está aquí se me hace tonto que una señora de 52 años no la veo con palos, con piedras, bombas monotón, incendiando, quemando o sea, todo eso entonces pues, ojalá haya justicia Es que Iván Galiendo Calderón ¿De su hijo? Sí Él los sábados tenía eh... Un curso especial en el CCH es Caposalco, y salió temprano para ir a recoger sus calificaciones. Y sí, de hecho Rubén, sí. este, este, ha estado ahorita no vino, pero Fue, el recogió, la recogió, regresó porque le iba a comprar un la libro la a su hermano en el, el Callejón Condesa. Él consiguió un libro barato, por leer muchos libros hijos, y quedaba uno que le iba a regalar a él. Regresó, regalaron, se lo iba a comprar, no sé, pero este. Entró acá, llegó con esa, compró el libro, se le hizo fácil ir a buscar alrededor de, de Bellas Artes, hay libros también, usados, sí, este, y al ver el papá y que, que los estaban correteando, el corrió y lo detuvieron justamente. Según el evento, está relacionado con la Lorita de Colón y Lorita Colón a Bellas Artes y Allende. Hay mucho que ver, al menos que sea una persona que de un paso llegue hasta donde están los eventos están creo que dos o tres en cada celda tres, pero está hasta el último hasta el, primer, el último piso de arriba y este se entra el aire muy tremendamente van a ser enfermos les va a pasar algo qué más te puedo ayúdenos a sacarlos ¿por qué? Porque este, que no crean a tan torcidas de jóvenes brillantes Pues, mi hermana eh, se estaba manifestando de una forma pacífica, iba dentro de, pues, del contingente de toda la marcha. Y desafortunadamente, pues, ahora sí que corrió para un lugar para el que no tenía que haber corrido. Fue interceptada y eh, detenida en Filomeno Mata eh, un poquito pasado el mediodía. Eh, bueno, a ella ya ahora se le inculpa de ser como una de las líderes eh, pues de, de todos estos desmanes. Mi hermana iba manifestándose de una forma totalmente pacífica. No pertenece a ningún grupo anarquista. No es una persona violenta. Y pues estamos aquí... Pues, Viendo cómo se puede resolver esta situación que, que de entrada no tendría por qué existir, ¿no? Mi hermana eh, trabaja en, en el cine Tonalá, este, ella es coordinadora dentro de, de este cine. Eh, aparte de ser este, bueno, cineasta, directora y de tener proyectos personales, pues es una persona que tiene un trabajo estable, no pertenece, o sea, ni tiempo tendría como ya sabes para... De organizar un grupo vandálico, ninguna clase, y lo que pues más me preocupa pues, es que ya, ya hayan dicho que, que es culpable, siendo que apenas estamos presentando las pruebas. Es, es absurdo, ¿no? Pues en las noticias ayer salió un comunicado en donde se decía que ella. Está identificada como una de las líderes y que, que dentro de sus pertenencias se encontraban granadas de fragmentación, bombas molotov, siendo que lo más que pudo haber traído era una botella de agua y una chimarrón. ¿no? Eh... Sí.